En el año 2000 empezaron a llegar personas de Aguas de Barcelona a conocer el sistema de Saltillo. Fue la única empresa que presentó propuesta y ganó. Actualmente tenemos en Saltillo 15.000 familias que tienen suspendido el servicio de agua por falta de pago. Pues como ven ustedes somos personas de pocos de recursos y quisiéramos tener nuestras Nuestras tomas cada quien de aguas, bueno, pues a veces nos la cortan porque pues no podemos pagarla, ¿verdad? ¿eh? Quiero insistir en que si hay algún problema en el pago de la factura y la familia lo demuestra que el problema existe, en el Saltillo no se corta el agua. Cuando existe esta mentalidad de ganancia, lo más desdichado de esto es que nuestros gobiernos se ponen al servicio de ellos y no es gratuito. El mecanismo de la privatización de los organismos operadores también tiene el problema adicional de que, para aumentar la cobertura, tienen que frecuentemente recurrirse al despojo de agua de comunidades este, periféricas a las ciudades, es decir, comunidades rurales. Somos más o menos siete comunidades las que vivimos directamente de este, de este arroyo. Entonces, la falta de esa poquita agua es la muerte, ¿no? Es la muerte de la región, es la muerte de, de, de, de un grupo de, de personas, o la migración, ¿no? El proceso que estamos proponiendo es democratizar, ciudadanizar. Eso es el futuro del agua. Plantegem un modelo que es la remunicipalización que también trata de reapropiarse desde la ciudadanía. En este caso tenemos mucho camí para recorrer. es un modelo que, que hemos de El observatorio es un proyecto absolutamente innovador. Teníamos una frase, ¿no? que, un lema, ¿no? que dijo has digo algo y se escribió democracia. Estamos luchando por la vida, ¿sí? Y sabemos que estas empresas, este, podríamos decir, transnacionales, pues no vienen a darnos vida. No nos vamos a dejar. Pues sepan ustedes que el agua es un derecho.